¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este, su podcast, La Voz del Pueblo MX. Como siempre, es un placer saludar a mi estimado acompañante de este podcast, Néstor Velázquez. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Francesco? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los... o de escuchas... Bueno, no sé si decir podescuchas, porque el concepto del podcast hoy en día, incluso aquí en La Voz del Pueblo, siendo un podcast como tal, yo me he opuesto franca, rotunda y categóricamente a que sea un podcast en el concepto de video. Sin embargo, vamos, tengo mil años y tengo que evolucionar en algún momento, así que vamos a llamarles podescuchas, videoavientes, videovisión, gente que nos esté viendo aquí en México y a lo largo de la galaxia. Bienvenidos a esta edición semanal semanal, sí, este semanal de la voz del pueblo en su edición de la voz de la galaxia, muchas gracias a todas las personas que ya se han suscrito aquí a la voz del pueblo en todas las redes sociales y también al canal XHT web, por favor, no se vayan a ir de este programa porque hoy oficialmente vamos a publicar las bases para que se lleven una tarjetota Amazon de 500 pesos, así que no se lo vayan a perder, es muy importante, y van a decir, ¿por qué hasta el último? Porque no nos han confirmado con un correo electrónico, entonces estamos esperando el correo electrónico que nos lo confirmen. Pero para el momento en el que ustedes estén viendo este video y terminen de verlo, seguramente ya vamos a tener la confirmación total. Y van a poder ir a la página xhtweb.com.mx para poder checar las bases de esta dinámica. No es un concurso, no es un juego de azar, no es un sorteo, es una dinámica en la que ustedes se lo van a ganar, pero las bases las vamos a decir una por una al final del programa, porque a final de cuentas, pues primero vean el programa y luego al final del programa, porque lo vamos a detectar ahí en el timeline de YouTube si ustedes se brincan, no van a poder ver las bases, así que por favor vean el programa completo, recuerden que en La Voz de la Galaxia contamos con tecnología alienígena sumamente avanzada así que vamos a poder detectar si usted adelanta el video Exactamente, Néstor y bueno, realmente... El día de hoy el tema que nos viene a la mesa es precisamente este. En La Voz de la Galaxia, en todas sus variaciones que tiene, nos pues es grato informarles que el día de hoy, eh, por la mañana, bueno, más bien ya sería el día de ayer para ustedes, o cuando se edite este, este videoprograma y se comparta, <ríe> que ha pasado mucho tiempo, porque al editor le ha ganado un poco el trabajo, entonces... Había que estar atentos ahí a lo que declara pues precisamente ya los eh, los representantes de la Cámara de Estados Unidos a los cuales pues ya se les vio obligados si les llegó la fecha, no hay fecha que no se cumpla y precisamente se tuvo una audiencia pública en la cual pues precisamente ya están, eh, si no reconociendo tácitamente con las palabras como son han reconocido por lo menos que sí, que sí han tenido miedo o que han tenido en consideración este tipo de avistamientos como riesgos a la seguridad nacional. Entonces, eh, pues no lo dicen el ministro pero está más que evidente que ya es cosa seria y que ya le está preocupando que alguien más eh, aunque sean los chinos o los rusos tengan este tipo de de tecnología y que bueno hoy en día nadie la demuestra eh, como su propiedad entonces lo que viene a decantar en que precisamente son aparatos o máquinas de otro mundo qué te parecen estos pues que ahora sí que qué, qué interesante bueno Jaime Maussan tuvo razón, vamos a poner por acá en la postproducción unos aplausos y unas este, fanfarrias porque Jaime Maussan tuvo razón y la voz del pueblo siempre ha sido Tim Maussan o sea siempre Jaime Maussan, digo está medio loquito y eso pero pues es parte como del espectáculo ¿no? pero el hecho de que Jaime Maussan fuera tan aferrado a darle seguimiento a todas estas ondas de la vida extraterrestre y de la vida de lo paranormal y esas cosas pues nos habla que a final de cuentas en algún momento, por ejemplo, los gringos están diciendo, no sabemos de quién sea, los rusos, los chinos, los... Eh, todos, enemigos, árabes, todos los enemigos. Emiratos los Árabes Unidos, toda la, todos los enemigos que Estados Unidos pudiera en algún momento echarse a la bolsa, resulta que no reconocen este tipo de tecnología, no reconocen estos objetos voladores y... ...pues en un afán de ser políticamente correcto... ...yo creo que las oficinas que investigan estas cosas... ...dicen, pues si no son ellos, entonces... ...¿quiénes son? ¿No? Y... ...ponerlo como tema de seguridad nacional... ...a lo mejor... este, ...por ahí van a buscar, ¿no? Híjoles, están avistando objetos voladores... ...no, no identificados en... ...un país que todavía tenga petróleo... ...vamos a saquearlo... ...en un país con litio, vamos a ver ahí... ...para darles democracia y libertad... ...entonces habría que ver más o menos por dónde va ese asunto. ¿Qué dice China al respecto? China al respecto, pues no sabemos qué nos diga el buen Xi Jinping, ahí con sus políticas raras de no decir nada al mundo que es lo que está haciendo, no tendría por qué, digo, a final de cuentas es su país, pero pues si ellos no reconocen esta tecnología, siendo que ellos tienen una estación espacial, ellos tienen también este, elementos de viajes espaciales, pues ya también muy sonados y muy conocidos, ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en manos? o qué, ¿Qué nos debemos cuestionar ahora sí sin llegar al fanatismo, digamos, negativo? Porque cuando ves este tipo de noticias en Facebook, sobre todo en Facebook, ves este tipo de noticias, la gente siempre dice, ¿no? Es que nos quieren marear, nos quieren intimidar, nos quieren engañar, nos quieren a todos ignorantes. Nos están dando una noticia que durante años, durante décadas atrás se ha venido tratando de demostrar, se ha tratado de, de vato, Estados Unidos, dinos qué es esto, ¿no? Digo, México, pues que vamos a estar esperando que nos digan qué es, ¿no? O sea, estamos hablando que en pueblos como Ixmiquilpan o en Veracruz quieren linchar a la gente con drones porque exparcían el COVID. Entonces, México, pues no, tenemos que esperar obviamente lo que diga la NASA, lo que diga la Agencia Espacial Europea para saber qué es lo que está ocurriendo con esta información. ¿Por qué? Porque no tenemos modos nosotros de saber, ¿no? Y hemos hablado aquí en La Voz del Pueblo sobre lo emocionante que resultan estos temas, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, son temas que difícilmente podrían ser usados de una forma práctica en el día a día. Digo, vamos, no vas a ir a pagar el aguacate o el limón con conocimientos del espacio pero a final de cuentas es información que pues te sirve, ¿no? Una conversación, no, digo, tampoco creo que una conversación que llegues a un antro ahí con la chica, oye, mira, el, los Estados Unidos ya reconocieron que la vida extraterrestre sí es posible. O sea, tampoco es eh, para tanto, pero a final de cuentas que tengamos este conocimiento, pues sí es como interesante como cultura adicional a todo lo que podríamos tener como conocimiento práctico del día a día, ¿no? Como siempre lo decimos, volteen al cielo, vean, cuestionen, pregunten qué hay allá, o sea, por mucho que sea, hasta una nube, pregúntense, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué hay al respecto? Y, y siempre les aconsejamos que si tienen la posibilidad que el telescopio, que poder este, hacer un aumento para ver en el espacio lo que hay de noche y tomar en cuenta estos este, elementos en el espacio... ...pues es algo muy emocionante y es muy padre. Y que ahorita Estados Unidos, Estados Unidos, tome esta postura de no sabemos qué es... sí lo vamos a sacar como algo que tenemos que estudiar porque no lo estamos viendo. O sea, digamos que está cayendo en el... ...no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, pero vamos a investigarlo. O sea, medio... Yo creo que todavía está cayendo como en medio ambiguo, como en medio no poner bien el valor pero sí está reconociendo, ¿no? Es como cuando, a mí se me figura como cuando rompías una ventana y no, yo no fui, pero yo estaba ahí, ¿no? Y, y, y, y quedas como, o sea, sí, pero dejas la duda en el que, o sea, a lo mejor sí fui yo, no fui yo, no sé. Y creo que el hecho de que ahorita entre en un, sí hay cosas, no sabemos qué cosas sean, y que ya digan, no son globos meteorológicos, no son pruebas aéreas, no es la Fuerza Aérea, no es Afganistán, no es China, no es Rusia, no es este nadie de los Emiratos Árabes Unidos o de alguna de estas este, potencias árabes que quieran invadirnos, entonces, ¿qué es? Ah, no sé, Sí hay algo, no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a pero vamos a ponerlo dentro de este rubro de seguridad nacional que es sumamente delicado para los gringos y cuando ya sabes que es delicado es porque seguramente sí hay algo peligroso o hay algo que quieran también ellos explotar ya tenemos los ejemplos, Siria, Irak, todos esos países en los que les ha ido a dar libertad y democracia pues fue precisamente porque pusieron algo como seguridad nacional para ellos y fueron y les dieron libertad y democracia ahorita vamos a ver cómo viene este asunto con los gringos pero sí se torna como interesante, ¿no? Digo, eh, interesante y digo, no es un conocimiento práctico, ya lo dije, no es un conocimiento que dijéramos, vamos a pagar con este conocimiento, pues no. Pero al final de cuentas, creo que también a nosotros nos ayuda para irnos quitando este velo de... Híjole, es una bruja, híjole, es algo el muerto, el fantasma, el no sé qué. No, ya sabemos que va a haber una explicación lógica, que va a haber una explicación científica, una explicación replicable a lo mejor, que nos salgan con que no era un dron o vuelos así, no tripulados, no sé. O sea, no sé con qué nos vayan a salir con el momento de explicarlo y darle un sustento a esta onda, pero a final de cuentas ya está ahí, que era lo que pasaba hace 20 años. No, no hay nada hace 30 años con los libros de texto, no hay vida en Marte, no hay vida en la, no hay vida en el espacio, no hay nada que garantice la vida, no había ni bacterias en aquel entonces, y poco a poco conforme íbamos nosotros avanzando en la, eh, pues sí, en el tiempo, en, las, en nuestra edad y en el conocimiento y en leer y todo ese tipo de cosas, de repente empezamos a leer que sí había formas de vida primitivas, moléculas y cosas así, que podrían ser parte de la vida en planetas tan extremos como Venus. Lo hablamos aquí sobre la parte de, de, de los gases fatos que, se, que, Venus, que expele Venus, que los, los gases fatos que provienen del fosfato y los fósforos, cuando los cuerpos orgánicos empiezan a descomponer, están en Venus. Quiere decir que a lo mejor hubo vida. O la composición química de Venus forma ese tipo de cosas, no sabemos. En Marte hay vida que puede... Hay condiciones, perdón, que pueden sustentar la vida, no tan exitosa como en la Tierra, pero si sí las hay. Cosa que yo recuerdo perfectamente en cuarto, quinto de primaria, el profesor no se cansaba de: "No somos, eh, la Tierra es el único planeta en el universo que, que tiene vida". Y si ahorita, 20 años después, no más, bye. Son más años de los que quisiera admitir. X este, años, ¿cuál es? X cantidad de años tenemos un reconocimiento de que si hay algo, si hay una posibilidad, más no probabilidad de que haya algo afuera, pues eso es bueno, porque eso nos, nos quita un velo de ignorancia, si sí nos quita un velo de ignorancia, porque incluso cuando veamos estos programas de divulgación y veamos a Jaime Maussan otra vez, vamos a tener más bases para, para seguirlo cuestionando. O sea, si antes lo cuestionábamos, porque pues sí, la forma en la que él difundía esto, estos conocimientos era sumamente cuestionable. Pues ahora con las bases científicas y sólidas, sigan al Twitter de la NASA, sigan al Twitter de Estados Unidos, de los gobiernos de, de donde se ven este tipo de cosas, y van a poder ir dando seguimiento a estas cosas. Y con eso cuando vean a Jaime Maussar decir, y nadie hace nada. Ah, pues ahora sí pues decirle, pues nadie hace nada, porque aunque está ahí no es comprobable. Ese es un tema muy importante y es un tema que a final de cuentas nos ayuda en nuestra cultura, digamos, este, cotidiana en nuestro breviario cultural y nos ayuda a cuestionar muchas más cosas. Entonces, yo creo que este tipo de charlas que tenemos aquí en La Voz de la Galaxia, aparte de ser muy entretenidas para nosotros como nerds, para la gente que las escucha y, y más o menos le va dando como seguimiento, pues es de suma importancia que también nos vaya ayudando en la parte de cuestionarnos todo, de cuestionar el porqué de las cosas, porque si, si solamente... Obtenemos el conocimiento, sí, sí, sí, lo que diga, sí, sí, sí, lo que diga, estamos realmente en una situación muy precaria como para seguir en ese, en ese camino, y si seguimos con que es un ovni, es este, el santito que viene bajando y ese tipo de cosas, y no lo cuestionamos, seguimos teniendo problemas, digo... Es una de las ramificaciones que siempre queremos sacar en la voz del pueblo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque podemos usar esta información para X o Y circunstancia. Entonces, esta información espacial pues, nos ayuda a nosotros a formar, digamos, la costumbre de siempre cuestionar y de siempre buscar temas sólidos y de siempre buscar como ese como diríamos, argumento que nos ayude a solidificar nuestra, pues nuestra defensa de una postura o la contra de otra postura, es algo muy importante y creo que vieron por ahí algo con James Webb también ¿no? con el nuevo telescopio, entonces yo creo que pues eso fue lo que los puso nerviosos Sí, de hecho por ahí vi yo un video que ha estado circulando en las redes último, en estos últimos días eh, pero fue en el sol también amigo, es eh, se le logró visualizar un, un cubo. Espacial sojo. supuestamente por mantenimiento, se captó como un objeto en forma de cubo de enormes dimensiones, emerge del Sol y se colocó muy cerca antes de desaparecer. Nos llama la atención, que justamente en el momento en que estaba apareciendo este gigantesco cubo del interior de nuestro astro rey la Nasa decidiera censurar las imágenes y borrar lo que ocurrió en el sitio donde se publican las tomas obtenidas por este proyecto del telescopio espacial SOHO ese día a la una de la tarde con seis minutos se observa en el extremo inferior derecho del sol como en un momento emerge poco a poco esta forma geométrica de color oscuro de dimensiones colosales desde que la NASA, un cubo gigantesco emergiendo del sol y bueno, en, está de hecho en la herramienta SOHO que ya les hemos puesto aquí en el radar para que ustedes la visualicen y se ve claramente cómo emerge este, este cubo gigantesco, se supone que según los cálculos puede ser 10 eh, eh, o 100 veces mayor que la Tierra, 10 veces mayor que la Tierra me parece entonces, eh, realmente es un objeto gigantesco, <ríe> es un objeto descomunal que está ya pues en el vecindario, ¿no? Déjate tú de lo que encuentren ya con el James Webb, que por cierto, amigos, ya tiene por ahí algunas imágenes que ya han estado también eh, publicándose en todas las redes y varios videos aquí en YouTube, ya los muestran. Es una de las primeras acercamientos de la visualización ya con los espejos alineados. Más no, eh, con la interpretación por el ejemplo que tenía Hubble, de la reconstrucción, digamos, un poco artística de lo que se encontraba de manera remota, eh, y se podía digamos, eh, hacer una simulación de lo que realmente representaba el reflejo de ciertos gases en las atmósferas eh, de estos. Eh, de estos eh, para, paraísos tan lejanos, ¿no? Que resultan ser las galaxias y todas las eh, constelaciones que se tienen consideradas como el vecindario galáctico, por lo menos, y bueno, ya también en las primeras visualizaciones eh, que se tuvieron por parte de James Webb, incluso el video que compartimos, amigo, de las rutas en la galaxia, también, pues, se eh, compaginaría perfectamente ya con esta con esta retórica que menciona que si hay un, una interacción pues ya muy fija entre las personas de la Tierra contra algún tipo de civilización que puede estar eh, pues conformando otro tipo de sociedades intergalácticas. Incluso también ya y atrasando y poniendo la noticia aquí a, a pie se tomó por primera vez una fotografía del centro de la galaxia... ...del agujero negro que teóricamente había propuesto Einstein. Ahora ya está en la, en, en, digamos, en, en, el libre, en la libre consulta de todos nosotros. Y pues realmente ya se le nombró, incluso me parece, eh, el, ...tiene el nombre del agujero negro de Sagitario II. Es, es ya comprobado, ya deja de ser una teoría está eh, aplicándose la comprobación de la misma, porque cuando se demuestra el hecho, pues ya deja de ser una teoría, y si se convierte esto va a ser parte de una ley. Entonces, eh, va más allá de esto, de lo interesante que podíamos haber eh, proporcionado al respecto de estas eh, cuestiones con lo que la NASA y, y el el gobierno de Estados Unidos, porque ya está interviniendo directamente varios senadores que principalmente quieren saber eh, qué pasa con todo lo que se tiene de datos, de información. Eh, no sé, por ahí nadie metió la cuchara en el tema del Área 51, donde se supone que ya se tienen restos, se tienen cuerpos y se tienen estudios avanzados al respecto de la temática extraterrestre y alienígena con estos objetos voladores y obviamente con sus integrantes o tripulantes. Eh, lo único que sí se le preguntó a estos dos eh, generales, de la Fuerza Aérea, es si habían rescatado o si tienen en su posesión algún tipo de, de restos de estas aeronaves bueno, no sé si llamarles aeronaves porque realmente no sabemos la mecánica de cómo funcionan pero eh, ellos dijeron tácitamente que no que no tienen a, a, nada a, a, astronaves astron, astronaves con extraterrestres, no, ¿cómo se llama ex, extraterrestre naves? bueno <risas> sí, porque no, no, no creo que sean aeronaves porque son naves aéreas nomás aquí a nivel terrestre pero como estos surca en la galaxia, en algo así, un juego de palabras, por ahí no faltará el experto en lingüística y silogismos y cosas, así que nos corrija, pero sí, a final de cuentas, pues imagínate que se valide también esa circunstancia de DALES 51 en la que sí, los mismos gringos digan, sí, sí fue una, no fueron los alemanes que llegaron y querían, se nos coló un grupo de alemanes y aquí se estrellaron, o no fueron los japoneses, los famosos, famosos globos que venían de Japón a, a estrellarse en las costas de Estados Unidos con bombas, tampoco fueron esos, sí fueron, es algo que no podemos explicar, los materiales no son materiales este, que de alguna forma se puedan forjar en la tierra, o sea, no es acero inoxidable, oro, titanio, paladio o algún otro metal capaz de convertirse en una masa infinita a través de la, de, para viajar a la velocidad de la luz, no es nada de eso, es algo que se convierte en una masa infinita, viaja a la velocidad de la luz y cuando llega a su destino se vuelve a solidificar sus moléculas y, es un, y tiene las propiedades de un metal, más no es un metal porque no es nada que sea un metal. no Digo, pongo el metal porque a final de cuentas pues los aviones son metálicos no o sea y pongo como ejemplo los aviones, los cohetes, este, el transbordador, porque a final de cuentas es lo que conocemos aquí en la Tierra, que nos lleva a alturas a grandes alturas y pues son metálicos entonces cómo cómo se trasladarían estos seres o estas so estas sociedades galácticas pues a través de estos este transportes ¿no? que serían metálicos qué tipo de metales tendrían qué propiedades? Serían dúctiles, por ejemplo, como el oro Que mientras más lo, lo vas aplastando lo puedes hacer más largo o, o la plata o metal líquido de mercurio O galio, por ejemplo, el galio ese que pones en una superficie Y derrite, pero lo puedes tocar en tu mano y no pasa nada O sea, ese tipo de cuestiones, ese tipo de elementos Que se puedan eh, responder ya Y que diga Biden Sí, ahorita en este momento desclasificamos el área 51 A ver, ¿qué fue lo que pasó? Aquí yo creo que va a haber dos opciones, ¿no? Primero, si no tenemos ya los cuerpos porque ya entraron, en, se descompusieron, no pudimos hacer una buena, un buen manejo de, de los cuerpos sobrevivientes, ajá, de los cadáveres y se descompusieron, ¿no? Se, se, los teníamos que descomponer porque aparte traían propiedades que, de enfermedades que no podíamos controlar en la Tierra y los incineramos. Vámonos, eso, eso estaría como una de las respuestas esperadas de sí, si sí fueron extraterrestres, no sabíamos cómo controlarlos, los incineramos y adiós. Y yo creo que ya no habría como más cuestionamiento en esa parte, ¿no? Pero la otra va a decir, eran nazis, como la película esa que en algún momento también aquí platicamos en La Voz del Pueblo, había una... Hay una película que se llama Iron Sky, algún grupo de los nazis se fue a la luna, se escondió en la parte oculta de la luna y de ahí regresaron después y todo eso, ¿no? Sí, también aquí, aquí hablamos de que los nazis tuvieron prototipos de aviones circulares y ese tipo de cosas, entonces la, la otra opción sería que dijera, eran nazis que estaban probando estos aviones supersónicos con esta forma super así achatada, que era la única forma de hacer aviones supersónicos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y se estrecha, se estrellaron perdón, en Nuevo México. Y sí, los cuerpos están aquí, pues son, es la, es, yo creo que es como el otro pretexto, ¿no? Como para avivar ese, ese encono contra, el, contra los nazis y contra el buen Adolfo, Adolfo Hitler, no porque sea bueno, sino porque una forma de que es como el personaje más malo reconocido, ¿no? de la guerra de la segunda guerra. Y pues sí, a final de cuentas que dijéramos, ah, pues sí, sí fue eso, ¿no? Y ya otra vez nadie lo cuestiona. Yo creo que esas son como las dos vertientes que podríamos encontrar al momento en el que desclasificaran este asunto del Área 51. Pero el resto de las opciones es una baraja que, que en verdad tiene como muchas cartas todavía por jugar y por describir, porque ¿qué otra cosa se puede ¿qué, qué otra cosa puede ser? No van a decir, son nuestras propias pruebas de bomba atómica que estábamos nosotros haciendo y sin querer le pegamos a un avión de granjeros que estaba este, fumigando la zona, eh, los sembradíos, y ese fue el que se murió. Pon tú que, sea, que ese sea el resultado de las pruebas o de la desclasificación del, del Área 51, pues si te quedas como pensando de, ¿en serio? No sé. Y de ahí viene, por ejemplo, ¿por qué no tenemos una confirmación visual de James Webb o de Hubble? ¿no? O sea, lo que vimos con la herramienta de sojo de este cubo 100 veces más grande que la Tierra que es, no, o sea, no es refracción de luz, no es luz que se reflejó de alguna forma, porque naturalmente los cubos, los triángulos, todas las figuras geométricas que tengan ángulos eh, así, este picudos, no, por ejemplo, los cubos pues, tienen ángulos en 90 grados, son creaciones, vamos a decirlo humanas, no, de una inteligencia humana. Ya, recuerden que aquí ya hemos dicho los símbolos por excelencia de que hay humanos en un lugar. Siempre, por lo regular, además de la basura, pues son los cubos, las cruces y los ángulos rectos. En la naturaleza no hay nada que se le parezca a estos elementos. Entonces, si esto sale del sol 100 veces del tamaño de la Tierra, un cubo perfectamente como podemos entender un cubo de, de qué material es, quiénes son, qué fue... No, no me van a decir como en los hombres de negros, fue una refracción de la luz de Venus porque la atmósfera de la Tierra al momento de ver hacia arriba, además estos días fue el eclipse y por esa razón todo lo que apuntamos hacia allá pues se veían estos ángulos rectos. No es cierto, en serio, no es cierto, queremos saber qué es. No estamos diciendo que sea algo extraterrestre, que sea algo vivo creado por no sé quién, no lo estamos diciendo, lo estamos cuestionando, que son dos cosas como muy distintas entre confirmar y cuestionar, entonces si no me dicen qué es, pues tenemos que seguir investigando porque tampoco nos vamos a quedar con que fue la refracción de la luz, fue qué otra cosa pudo haber sido y mucho menos en algo tan errático como es la combustión del sol, lo hemos visto aquí con la herramienta de los ojos, de repente sale de un lado una llamarada, sale otra del otro lado y no hay una especie de patrón armónico que diga primero acá salen cinco y luego acá salen... No, o sea, sale una de explosiva de un lado y sale otra explosiva del otro lado y en semanas enteras a lo mejor no pasa nada y otra vez vuelve a pasar. Entonces, si algo tan perfecto como un cubo sale del sol o, o da la sensación de que sale del sol, porque a lo mejor no salió directamente del sol, sino sale de atrás, algo como un cubo, Vamos a poner esta caja, por ejemplo, o sea, este es un cubo, ¿no? Este, esta caja sale, imagínense, 100 veces algo así, con estas formas, 100 veces del tamaño de la Tierra. No tengo algo que o sea como la Tierra, imagínense, una caniquita no tengo, pero bueno, la imagínense. La punta que la de tu como... micrófono, mira, aquí está. Ah, pues sí, miren, imagínense, más o menos la Tierra, un poquito más o menos así, de repente sale esta cosa. <risa> Imagínense la impresión que debe, que debe de haber, o sea Sí debe de ser algo Cuestionable, sí debe de ser algo Que, que, que, que nos preguntemos ¿Qué es? ¿no? O sea, me vas a decir, muchos este, Va a haber que nos digan ¿Qué no es? Bueno, entonces ¿Qué es? ¿No? O que Digo, es que aquí entra, bueno, ya me dijiste que no es No es una nave No es, no es este extraterrestre No es esto, no es lo otro, entonces ¿Qué es? ¿No? Y, y y trato de pensar en formas, por ejemplo, cuando observas el atardecer y hay nubes, pues el sol por lo regular nomás hace como esta forma, ¿no? O, o la forma en líneas rectas y cosas así, así que es medio complicado que logremos obtener una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor el sol lo vemos así, como esta pelota, pues es el sol, está girando, y así como en esta pelota tenemos este, distintas, este aquí pelitos de, de la fabricación de esta pelota, pues el sol es más o menos similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, del cabello que se me cae a mí, pues se, se hace así una llamarada más grande, acá tenemos otra, ¿no? Y estas son las llamaradas solares, y así es como lo estamos viendo, y, y tenemos esta parte, ¿no? Entonces, imagínense que de repente del sol, directamente del sol sale algo así, un cubo, si no salió del interior del sol, pues a lo mejor salió de... O sea, si nosotros pues detrás... lo estamos viendo así lo estamos viendo como que salió de atrás o salió de lado, ¿Por qué? porque estamos viendo al Sol de esta forma, y dice, ahí viene, ahí viene, híjole, salió del Sol. No salió del Sol, a lo mejor salió al lado o salió así, pero recordemos que pues hablar del núcleo del Sol, hablar de toda esa energía, hablar de, todo ese, este, de todos esos elementos, pues la divulgación científica incluso se queda corta, no o sea, ¿qué hay dentro de eso? Ya lo hemos cuestionado aquí, a lo mejor puede ser que las naves entren al núcleo del sol tomen tanta energía y salgan tan rápido del otro lado sin correr el riesgo que por ejemplo sería entrar al centro de un hoyo negro, ¿no? porque qué tal si entran al hoyo negro y del otro lado salen desintegrados y si lo hacen a través del sol por ejemplo, pues del otro lado ya salen y se vuelven a acoplar en sus moléculas y vuelven a tomar la forma, entonces imagínate lo emocionante que sería que el cubo que llegó de, de otro planeta y llegó por el sol en su, en su zona, en la galaxia Pues qué fue lo que hizo Entró a su estrella No sé, imagínense, voy a decir un nombre de una estrella Porque es la primera que me viene Entró a Próxima centauria al centro Y a través de la energía del centro de la estrella Sale disparada Y llega a nuestro sol ¿no? Por el centro de nuestro sol sale Y entonces se, se, se manifiesta cobra, cobra forma otra vez Y sale así en nuestro sol y nosotros lo observamos desde acá con nuestros telescopios, digo que ya debe de haber cosas de James Webb, o sea, tienes a Hubble, tienes al James Webb allá afuera porque no apuntas a eso, queremos saber qué es, ¿no? Está, está este, muy emocionante, bueno, o sea, si es de esas noticias que dices, ay no, o sea, los seguidores de Star Trek, por ejemplo, ah, son los vulcanos, larga y próspera vida, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría... Que alcancemos a ver, por ejemplo, estas manifestaciones en nuestra en nuestra generación, en nuestro periodo consciente, pues que alcancemos a ver, ¿no? Ah, sí llegaron, sí se manifestaron. No, pues a lo mejor es que no nos invadan, que no haya como violencia y cosas así, pero, pero que sí haya negociaciones, ¿no? ¿Quién quita? Imagínate, llegan y negocian con algo, o sea, no sé. Expandir la mente, el comercio, todo eso, que vengan en paz o que nos ayude, ¿no? Miren, esta receta que les traemos a través de su internet, se las compartimos y van a poder vivir sanos 10 años más. Oye, qué buena onda, ¿no? Tenemos una esperanza de vida de 70, 75 años, 85 años sanos, sin diabetes, sin osteoporosis, sin este, calvicies, sin problemas, cardíacos. Tipo, sin problemas cardíacos, sin presión arterial alta o presión arterial baja, puede seguir comiendo que las carnitas los sábados. Oye, bienvenido extraterrestre, platícame más. Eso placa. es algo que, que, que de verdad deja como muchas puertas abiertas y al final de cuentas es conocimiento que nos deja como muy emocionados. Digo, este sector de la población al que... Nosotros le hablamos aquí en la, en la voz de la galaxia, que, que, que, que se cuestiona todo, lo pregunta eh, qué está pasando y, y está más enfocado hacia como una cultura un poquito más nerd. Pues sin duda alguna, yo creo que nos van a dejar ahí. Sí, me, me gusta mucho lo que están platicando porque también me emociona, ¿no? Digo, sabemos que no le estamos platicando, no lo estamos platicando para la gente que a lo mejor nos va a escribir. Les gusta vivir engañados porque se dejan engañar porque el prián... El plan exploró más el espacio, ¿no? Entonces... ¿no? No, no, va a haber ese tipo de cuestionamientos, no vamos a preguntar por qué, pero a final de cuentas es importante que este conocimiento esté, esté divulgado y que lo podamos divulgar de una forma un poco menos pedante. Ahí, los científicos, de no sé qué, no, mira, está pasando esto allá en el cielo, ¿qué? Dime qué es. No, pues no sé, entonces, ¿qué no es? ¿O qué sí es? O sea, ese tipo de cositas, pues es importante que nos vayamos preguntando, ¿no? Digo, eso, no sé si recuerdes en nuestros años de secundaria, el profesor, esperemos que goce de buena salud o que donde quiera que esté, esté bien el profesor Flores, él siempre decía, ¿no? Mientras más cultura tengas, mientras más conocimientos, por muy dispersos, por muy así que sean, pues dejas de ser mano de obra barata porque cuestionas, cuestionas por qué te están pagando un poco, cuestionas por qué te están este, explotando más horas, cuestionas todo ese tipo de cosas, y no lo haces desde el punto de vista gritón, ¿no? ¿Por qué? Me no, si no lo haces con, con, aprendes a obtener primero los argumentos sólidos, oye, mira, yo tengo este conocimiento y puedo cobrar más, sé se, se hacer esto, sé hacer lo otro. y lo haces de una forma un poco más tranquila, lo sustentas y en ese momento dejas de ser la obra de obra mano de obra barata, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque tienes automatizar, ¿no? hacer más Exacto, tienes los procesos. tienes todo el poder en la mente de que al momento en el que agarrabas un libro y leías, investigabas por ti mismo, aprendías, podías este agarrarle gusto a la investigación, al conocimiento, pues con ese momen, en ese momento pues dejas de nomás lo que te digan y, si por, y yo te digo que lo hagas así, que nomás está en tantas horas ese tipo de cositas es importante, es parte de la disciplina que se debe de agarrar a lo largo de los primeros años de escuela y yo creo que este tipo de conocimiento, alejaditos un poco del punto de vista fantasioso de las películas y ese tipo de cosas se presenta, fíjate que se presenta un poco aburrido ¿no? vas al por ejemplo al yo recuerdo planetario y muy bonitas las imágenes en el domo y todo pero la narración era una cosa que hijo te mueres de sueño o sea de repente empiezas a oír por acá una persona que está rocando y crees que son los efectos especiales del sol y las llamaradas pero no en realidad es alguien que ya se durmió entonces este tipo de conocimiento que podamos tener lo que podamos cuestionar lo que podamos preguntarlo de una forma digamos más pues sí, a nivel de la voz del pueblo, a nivel de, de personas que, que igual que todos a lo mejor no sabemos qué es, a lo mejor no estamos como en la posición de decir es esto, no es lo otro o ese tipo de cosas, sino que lo estamos cuestionando y queremos conocerlo, queremos verlo. Y a mí me gustaría saber hasta de qué color es. ¿Por qué? Porque me imagino que con la, él va pasando el cubo mágico este que sale del sol y resulta que con la luz del sol se ve de un color raro, ¿no? Pero cuando ya sale de la visión de, del espectro de la luz del sol, pues resulta que a lo mejor es rosa mexicano, no sé, ¿no? es un ejemplo. Me, hubiera, me gustaría saber que me confirmaran de qué color es, ¿no? Eso es un cuestionamiento que yo, yo considero que, pues, a lo mejor, ¿qué te importa de qué color sea? No, pues me gusta saber que están saliendo este tipo de información y este tipo de noticias. Y no me quedo nada más con la poca información que, que tenemos hoy en día porque además aunque desde cierto punto de vista la información es muchísima eh, es este muy dispersa entonces hay que irla concentrando poco a poco no digo no estamos en los años en los que era un poco más inaccesible había que comprar la revista cada mes muchas veces las revistas tenían como su sesgo editorial dependiendo de la editorial que, el, que las imprimiera y cosas así pero ahora es un poquito más abierto y nosotros más que tomar como un ser una cosa, estamos cuestionando. O sea, dime qué es, no sabes qué es, dime qué no es. Y si tampoco me vas a decir o me vas a estar este, o vas a estar divagando, yo mismo sigo investigando, sigo viendo, sigo preguntando y esa es parte importantísima de ir formando un criterio y de ir formando un, el conocimiento. Exacto. Bueno, de hecho, ahora ya pasa a ser digamos un tema de dominio público, más bien aquí eh, los que antes catalogaban estos tipos de temas como de locos, de frikis, de, de gente que no era este pues pensante al 100% porque trataban de apegarse a una realidad que ellos eh, eh, aceptaban políticamente y socialmente, de, de no pensar más allá ¿no? de lo que te da la escuela, lo que te da la educación en casa. Realmente ahora quedan en la posición de que si no se integran a, a estas consideraciones nuevas de por lo menos tener eh, la visión o el, el argumento abierto de qué puede ser este tipo de circunstancias eh, que se generan al día al día, eh, estarían quedando ellos como los locos y los eh, faltos de entendimiento y los cortos de visión, ¿no? Porque realmente pues sí, en esto se está convirtiendo este debate, más allá de lo que puedan decir eh, las mismas teorías de conspiración, ¿no? que a veces rayan sí en la ficción, pero hoy en día ya se están comprobando con videos oficiales eh, tomados por gente de, de la milicia de Estados Unidos, de México incluso, hubo un caso muy famoso aquí de, de los militares mexicanos, que en, en, la, en la parte del mar de Campecha, me parece, por ahí tomaron un, una formación interesante de objetos voladores no identificados, que después se vino a decir que supuestamente eran como unas, eh, unos quemadores de unos eh, pozos petroleros, pero, pero realmente eh, nada más lo que hicieron... Eh, fue darle una explicación al público y no meterse en camisa de 11 varas, como se dice en, en el Argot. ¿no? Entonces, realmente es interesante, amigo. Yo me siento muy emocionado, sí. incluso sí. veía la cara del señor Maussan ayer o antier, que dio la noticia y se le veía bastante satisfecho, con una sonrisa en los ojos y en la boca. Se veía muy emocionado respecto de los detalles que se podían descubrir. Digo, como todo, si es tema de seguridad nacional, no pueden dar más allá de lo que vieron, me parece, dentro de esta audiencia. Y, bueno, incluso siguió posteriormente a puerta cerrada, como se dice de manera privada, este tipo de, de interrogatorios que posiblemente cuando se determine que no es un material que pueda ser clasificado o delicado para su manejo, pueda llegar a filtrarse al público. De igual manera como fueron los videos que incluso ellos presentan. Un video que aquí lo vamos a estar poniendo para que ustedes lo revisen. Esta es una bola esférica que está flotando y que fue tomada por uno de sus pilotos, el cual pues precisamente no tienen ninguna idea de qué puede ser en tecnología. Porque pues realmente... Un avión convencional va de esta manera, pero a esta bola se le ve haciendo algún tipo de evoluciones, pues totalmente fuera de la lógica que, o de la aerodinámica que conocemos aquí en la Tierra. Eh, entonces, pues es una de las preocupaciones principales que puede llegar a tener esta tecnología. Yo, por el contrario, quisiera más bien enfatizar que si al momento teniendo este tipo de tecnología que pueden atravesar incluso galaxias completas, eh, no sé desde qué puntos remotos pueden llegar a estar viniendo, eh, que como para que vinieran a atacar a una civilización de una forma inferior, no sé si seamos inferiores en algunas cosas y superiores en otras, lo dudo, pero puede ser que no sean totalmente evolucionados en, en alguna manera, entonces pues ellos pudieran eh, ya haber invadido desde hace mucho la, la tierra, no si así lo quisieran lo que puede bueno, ser Ajá. pero ahí hay que considerar el tiempo de o sea la relatividad, que mientras más lejos estén, uh -huh. ellos por ejemplo no sé, imagínate a alguien que esté en la galaxia de Andrómeda, voltea a ver a la tierra y diga, mira ese planeta está buenísimo, nada más tiene unas lagartijas gigantes, ahí hay que llegar a... Deshacernos de ellas porque tiene agua este dulce, tiene condiciones para la siembra, tiene condiciones para vida de nosotros, vida a base de carbono, está buenísimo ese nuevo planeta que acabamos de descubrir porque sí tiene todas nuestras características y nosotros aquí en este planeta a lo mejor ya nos terminamos que los árboles, que la vida este, a base de carbón y pues vamos a ese planeta. Entonces, si consideramos ese factor para estas civilizaciones, cuando volteen a ver a la Tierra y la vean a un nivel de detalle casi microscópico, como pues imagínate, desde lejos ves adentro del planeta y ves de adentro del planeta que tiene árboles, tiene ríos, tiene glaciares, manglares, todos los ecosistemas que tenemos en la Tierra, y de repente, en vez de ver a unos simios lampiños ahí que recién se rasuran con unos audífonos, o ves unos simios ahí que, se, que, por, que por querer el territorio del otro se invaden con unas cositas ahí, pues en realidad estás viendo a los dinosaurios. O sea, la gente, la gente, la gente, los, las personas, los seres extraterrestres que estén en Andrómeda, volteen a ver a la Tierra, en realidad van a ver por la relatividad del tiempo, pues van a ver a lo mejor la era de los dinosaurios. Deja tú la era de los dinosaurios, a lo mejor un poco antes de que haya vida o de antes, dinosaurios, ¿no? Antes, están viendo que el planeta está pero prístino, solamente hay vida vegetal, este, los mamíferos que son los que más este, proliferan y son los que más relajo echan, todavía no están tan desarrollados, solamente son ratitas o zarigüeyas o cosas así... Y dicen, mira, este planeta está buenísimo, vámonos para allá. Y sorpresa, cuando llegan pues, se encuentran con unos monos ahí, unos simios, lampiños que ya evolucionaron, que a final de cuentas pues los humanos solamente seguimos siendo unos monitos ahí que en lugar de cuevas crean edificios, en lugar de colgarnos en los árboles para desplazarnos, pues tenemos un automóvil y cosas así pues entonces van a llegar y ¿qué pasó?, ah, digo, yo considero que ellos a lo mejor ya tomaron en cuenta eso, ¿no?, y ya vieron que Rusia se pone bien loco por unos cuantos metritos ahí de Ucrania, entonces dicen, no, espérate, cálmate, no hay que llegar a invadir porque si sí son medio bélicos estos changos, entonces no vamos a invadir, vamos a ver, vamos a esperar a que ellos solitos se extingan, el planeta tiene un ciclo de vida, la vida busca su camino, entonces, si esperamos a que, ellos, a que ellos mismos se extingan con su calentamiento global, con el baboso ese que quema Unicel y todo ese tipo de cosas, los humanos se van a extinguir solitos, ahí déjalos. Y cuando ellos lleguen, resulta que, pues sí, ya oficialmente ya no hay humanos, la vida recobró su camino, el agua vuelve a ser clara, eh, no sé, el calentamiento global ya se reguló, el 1 o 2 grados que subió la temperatura a nivel mundial ya se volvió a regular y, y para ellos vuelve a ser bueno el planeta, o sea. Yo creo que ellos están viniendo, si están viniendo y te están viendo como a ver cómo va el planeta, vamos a ver cómo va, si nos interesa como que venir por los recursos básicos. Eh, ¿Qué te gusta? O sea, la vida basada en carbón, en carbono, pues sí van a, van a necesitar oxígeno, nitrógeno, eh, hidrógeno desde luego también y pues todos sus derivados, ¿no? El agua, el dióxido de carbón, no, el dióxido de carbono es lo que expelemos, perdón. Este... En todos estos elementos, incluso el carbono, pues para el mismo combustible o no sé qué combustibles este, tengan ellos todavía, este bueno, en su tiempo, no sé qué combustibles puedan utilizar, pero a final de cuentas la vida, o sea, los cuatro elementos básicos, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, están presentes en la Tierra y han sido al mismo tiempo tan exitosos que dentro del mismo éxito, pues estamos nosotros los humanos, ¿no? Todo el mundo considera que la parte de humano, los humanos pues son como una infección para el planeta, una especie de cáncer, una especie de cosa que lo está matando. Y pues al mismo tiempo cuando se muera, pues también se va a morir. O sea, nos vamos a terminar por extinguir tarde o temprano, no lo sé. Pero ellos están viendo ya el beneficio y a lo mejor son, una, son unos seres tan atemporales, tan conscientes de su es que está difícil de definir. O sea, no, no que vivan mil años o que vivan tanto, sino que ellos saben que, que su presencia universal es un ciclo como en el Samsara, van, vienen, regresan, vuelven a regresar como persona, y saben que cuando vuelvan a venir en ese momento va a volver a haber vida en la Tierra floreciente y todo ese caso. sea, ah, pues dicen, vienen a ver, ¿no? Que no haya tanto, no, no sé, contaminación por radioactividad, que es como la más peligrosa, y digan, no, pues este, a lo mejor son esos loquitos, ¿no? no tienen bombas atómicas, no quemen unicel, no hagan ese tipo de cosas. Pues A lo mejor son esos loquitos, digo, ¿para qué? Porque ellos están pensando realmente a futuro, ¿no? Ya no tiren basura, ya no este, consuman plástico, dejen de hacer... Y todas esas voces que hemos estado escuchando de cuidar al planeta y todo eso, pues resulta que son estos seres. Eso sería como una especie como de sorpresa, ¿no? Resulta que no eran los mismos humanos que estábamos aquí, sino que de repente alguien dijo, este, no hagan eso, no hagan eso porque se contamina. Y, pues, ¿qué, qué, son, ¿qué hacen los humanos? Ah, pues antes lo hacían, ya lo hicieron en las industrias. Las... Sí, pero ya no lo sigas haciendo tú. O sea, si los otros lo hicieron mal, tú ya no lo hagas, ¿no? Pero ellos traen esa visión porque ellos saben que cuando siguen regresando, entonces si nosotros lo dejamos muy mal al grado que no se pueda recuperar pues entonces va a haber como decepción digo afortunadamente no no son bélicos no son este invasivos ni que dijeras tú ya ya ya hubiera habido problemas no al, por ahí no va el asunto todavía y después de ser así pues les recordamos que dentro de toda esta eh, dentro de todo este espectro de, de simios pues los que hacemos podcast, los que creamos contenido para YouTube, les podemos ser de suma utilidad como para que consideren no exterminarnos y consideren <ríe> nuestro apoyo. Exactamente. Y, y bueno, más allá también de esa enfermedad, como tú bien lo dices, puede, puede que sea enfermedad y cura, ¿no? Porque si sí, realmente creo que últimos tiempos ya uh, bastante gente ha despertado en esa conciencia, por lo menos ecológica. Y me atrevería a decir que incluso hasta aquellos que ya están tomando la decisión de no comer carne y de lavarse, el, bueno, tomar una ducha de cinco minutos y no, y, y no es contaminar los mantos acuíferos, tirando baterías a la basura, etc. Entonces, creo que valiosamente puede existir esa dualidad de que si seamos cáncer, bueno, la enfermedad y la medicina, ¿no? que En algún momento eh, pueda estar equilibrado ya todo el espectro de lo que hacemos como humanidad a este mundo que nos da tanto y que realmente no, a veces no contribuimos a pagarle por lo menos un poco, ¿no? Aquello que, que nos da la tierra siempre da, ¿no? Si siembras te va a dar eh, verduras, te va a dar granos, te va a dar para alimentar a tu ganado, para que te comas todo tu ganado pero es poco realmente lo que le regresamos a la tierra en ese sentido. Eh, hay, antes me, me acuerdo que había muchas más campañas de reforestación, hoy en día no las veo tanto eh, boga como antes, pero eh, por lo menos eh, eh, también vi por ahí un, un anuncio que decía que todo el calor que hace ahorita pues son todos los árboles que nos faltan, ¿no? y sí se ha visto por lo menos en Brasil, en, la, en el Amazonas, que Bolsonaro y su gobierno han estado inmersos en, en una vorágine de estar ganando dinero a costa de esos recursos, y pues que realmente pues sí le han puesto en la madre a varios millones de hectáreas ya de Brasil, por lo menos, que se debería incluso considerar como un patrimonio de la humanidad, no como un eh, territorio de, de este país, porque pues realmente si sí ayuda bastante a reducir las emisiones de carbono, por lo menos el tener este, este tipo de selvas de esta envergadura, ¿no crees? Incluso la, la sombra, o sea, yo, yo la semana pasada fui a un, a un cenote, fui a pasear a un cenote aquí en, aquí en Quintana Roo y el camino pues es muy, este está muy tupida la selva. Y está que a 5 kilómetros de la zona de aquí de Puerto Morelos, son unos 5 kilómetros más o menos. Prácticamente hay gente que los corre diario 5 kilómetros, entonces no está muy lejos. Pero la, la, la cantidad de árboles, y si son árboles, aunque no crecen mucho, pues los árboles aquí en Quintana Roo no necesitan crecer mucho. ¿Por qué? Porque hacia abajo está el agua. Una moto. Entonces... <risa> ¿Qué es lo que hacen los árboles? Envían sus raíces hacia el subsuelo y no son árboles muy altos. La selva de Quintana Roo no es, no, no es una selva que se caracterice por ser de árboles muy altos o muy gruesotes. No, lo que los árboles necesitan es el agua que está hacia abajo y por eso no crecen tanto. Entonces, aquí en la zona de Puerto Morelos, en la zona urbana, digamos, de Puerto Morelos, donde están las colonias Villas Morelos, segunda sección, que es donde yo vivo, la temperatura, la sensación térmica es de 38 grados, ¿no? La gente quiere arrancarse la piel a las 12 del día, la gente no sale, o sea, es un calor eh, terrible, ¿no? Hay quien y se puede freír y no sé qué afuera, 38 grados, pero en realidad la temperatura pues es a lo mejor 31, 32 grados. Ese día que fuimos al cenote, llegamos al cenote a 5 kilómetros, ¿cuánto puede variar la temperatura en cinco kilómetros Yo creo que nada, o sea, estamos hablando que cinco kilómetros Para distancias este, De que el sol cae Y todo eso, pues es una uñita Es un chicharito, realmente No es algo que digas tú Es una distancia, no eso No es nada, o sea, digo, lo, le pongo el ejemplo Hay gente que corre diario cinco, cinco kilómetros ¿no? Y los corren En 10 20 minutos, hora. no sé ah, sí. en Media hora, ¿no? Corren cinco kilómetros Entonces No es nada cinco kilómetros pero cuando nos adentramos a la selva del cenote, va hacia frío. O sea, estábamos hablando que todos los instrumentos, todos los celulares, todo lo que nos dijera eh, la temperatura seguía marcando 31, 32 grados en variaciones, pero adentro de la selva, con árboles a todos lados, con, con sombra y todo eso, se sentía frío. O sea, no un frío congelante, y así, no, se sentía fresco. O sea, y, y estamos, estamos hablando que pues no es mucha la distancia de Puerto Morelos, del mar, por ejemplo, hacia Villas la Playa, hacia Villas Morelos 2, perdón, que es donde yo vivo. En Villas Morelos 2 es, pues es una jungla de asfalto, ya es una jungla de concreto, hay casas por todos lados, se devastó selva para crear esta unidad habitacional. Y pues sí, este, este es el ejemplo clarísimo. Nos adentramos tantito hacia la zona del, de la Ruta de los Cenotes, aquí en Puerto Morelos, poquito, 3, 5, 5 kilómetros, 3 kilómetros, y se siente frío. Entonces, sí tiene mucho que ver que la selva y todos estos cuerpos de estas zonas donde hay muchísimos árboles se conserven de esa forma porque son reguladores. Incluso tengo conocidos que viven en la zona de la selva de la Ruta de los Cenotes, que cuando hay huracanes, pues aquí nosotros sufriendo, no que vuelan los tinacos, se inunda... Este un montón de cosas feas que pasan con los huracanes, y resulta que adentro de, adentrándote tantitos 3-5 kilómetros, no pasa nada más que mucha lluvia. Entonces, quiere decir que todo este, todo este, todo este sistema de árboles y de, y de selva regula también lo que podría ser un huracán. Entonces, en este caso, pues, nosotros mismos, o los humanos, así a nivel. El hecho de que necesiten quemaderas y que no sé qué tanto, pues ha hecho, ha destruido todo esto, y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, siempre que hay un huracán se destruye medio estado. En las zonas donde la gente vive aquí en las ciudades, pero te vas tantito para adentro, donde están las selvas, donde está la gente que vive un poco más modesta en sus casas, pues ahí este, en, adentrado en la selva y no pasó nada. ¿Por qué? Porque tienen todavía estos sistemas en la los regulación. que filtra... Filtra la tierra, o sea, la tierra, la misma tierra, ahí chupa el agua hacia abajo, lo envía hacia, hacia los mansacuíferos, hacia los ríos subterráneos y aquí que tenemos? Pues un drenaje ahí todo chafa que pone la compañía de aguas de Quintana Roo o Aguacán se llaman aquí. Entonces ahí está el problema, o ahí está lo que está ocurriendo. Entonces, ¿a qué vienen estos extraterrestres? Pues vienen a ver cómo estamos nosotros manejando estas cosas y yo creo que no les está gustando mucho con lo que estamos haciendo o lo que se, está, lo que se ha hecho a lo largo de todas estas décadas, de devastar Amazonas, de devastar aquí Quintana Roo por las zonas hoteleras, por las zonas habitacionales, pues no, no, no tiene como mucho sentido para ellos. Sin embargo, están como tratando de levantar la voz. Quiero pensar que es por ahí el asunto, que es por ahí el camino. Me gusta mucho fantasear con estas cosas, porque a final de cuentas eh, no sabemos qué es. Pues vamos a preguntarnos qué si sí podría ser. ¿no? Digo, es algo importante y pues nos sirve para reflexionar. porque ¿Por qué vendrían los extraterrestres, como bien lo dices? ¿Por petróleo? No creo. O sea, ya se demostró que el petróleo no es como el, muy eficiente en todo lo que se haga con petróleo, genera contaminación, genera todo eso. Entonces, yo no creo que vengan por petróleo, no creo que vengan por litio. No sé qué otra cosa en el futuro sea como eh, ese boom energético que vaya a ver a qué vienen los extraterrestres. Pues vienen por recursos si son vida, si son formas de vida basadas en carbono igual que nosotros, pues vienen por estas cosas que sustentan la vida basada en carbono. Entonces es agua, o sea, tendría que ser agua, tendría que ser este, proteínas y todo ese tipo de cosas para que, para, para ellos seguir dando este. Pues sí, seguir pues, este, perpetuando su existencia también en, en otro planeta. Sí, de hecho. <coughs> Hay lo que mencionabas de la regulación de los árboles y la selva, pues sí, estuvo demostrado incluso en el huracán, que no recuerdo cómo se llamó, pero fue uno de los más grandes y categorías más... Eh, que puso en más alerta a México, si lo recuerdas. Aquí le voy a poner el nombre porque no me acuerdo. Pero que de hecho, cuando entró a la cadena de la Sierra Madre, ahí se deshizo todo por completo. O sea, si realmente lo deshizo, lo desintegró y nos protegió, ¿no? De esa manera porque aquí ya llegó, pues sí, pura lluviecita, afortunadamente pero se esperaban incluso pues catástrofes más eh, aterradoras en ese momento porque pues sí fue documentado como uno de los más grandes y peligrosos y si bien mencionas creo que las eh, eh, las regulaciones que existen al día de hoy en, en varios municipios, por lo menos yo tengo en el radar, cuando estudiaba eso del, del tema del urbanismo en la UAM, eh, eh, hay un tipo de regulaciones, por lo menos de, de reabsorción de estas aguas de lluvia, de estas aguas pluviales. O sea, tú no, si tienes un terreno de, ¿qué te gusta? 20 por 30 metros, no necesariamente podrías construirlo por completo, y cerrar todo eh, con láminas y todo eso, requerirías dejar por lo menos un 30 o 25% de superficie permeable para que el agua de lluvia se fuera hacia el subsuelo otra vez y ésta pudiera reintegrarse al ciclo natural de la vida. Eso sí es lo que más bien tendría que salvaguardarse en este tipo de desarrollos, construcciones, yo lo veo, por ejemplo, aquí donde vivo, pues tú construyes a la brava, ¿no? A, a lo que tienes y a lo que te da el dinero, porque realmente las regulaciones per se no existen. Eh, y si existen, no están los protocolos 100% aplicados, en el sentido de que por lo menos en esa, me acuerdo que cuando tú querías hacerle un cuartito extra al, a la casa del abuelo, te llegaban ahí los de obras... Y te decían, oye, ¿dónde está tu permiso de construcción? No, pues no fui por él. pues Realmente tampoco, <risa> tampoco, este, la gente a veces sabía, ¿no? Que había que pagar un permiso de construcción. Sí, bueno, pero ahí estamos hablando que es Estado de México y de una cerveza o una chela para el que llegaba a pedirte tu permiso de construcción y se arreglaba el asunto. Uh -huh. Y pues tenemos el fenómeno que, que a final de cuentas terminó siendo ciudad de Zahualcoyo, no casas, este de todas las que formas y colores, Ajá, mm. que se hunden, se deladean, se giran así, quién sabe cómo, y a final de cuentas, pues es, es por eso. Pero sí, sí tendríamos que ser más estrictos en la construcción, en todo ese tipo de cosas, para poder mantener ese, esos elementos. Acá también en en la ruta de los cenotes que se están vendiendo los terrenos, no sé qué, también te exigen, ¿no? Que solamente construyas el 50%, uh -huh. pero pues estamos hablando que no, que no, ¿quién hace caso, no? O sea, como digo, todo se arregla con permisitos, con multas, con cosas así, con mordidas, lamentablemente. Huecos en la ley, ¿no? Huecos en la ley, no, en la voz del pueblo no hablamos nada de eso, incluso yo acabo de pagar una multa ahí por tener tantita arena afuera, entonces pude haber dicho, no, jefe, vamos a arreglarlo. No, sí, está bien, reconozco que, que estoy haciendo mal. ¿qué, ¿Qué pasa? Aquí está su multa, 350 pesos de multa. Ok, no pasa nada, la guardo ya. Pero ese tipo de cosas tendríamos que considerarlo porque, pues, todo ese toda esa desviación de la ley. Torcer las reglas, todo ese tipo de cosas nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. Contaminación, este, reducción de recursos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por poner unas cosas ahí. No, no caigamos en eso, o sea, no repitamos esos ciclos. Entonces, la parte importante aquí es que si tenemos como esos reglamentos, y como bien lo dices, hay, hay escuelas que imparten ese tipo de, de información, pues sería importante que los gobiernos voltearan para allá este, y dijeran, a ver, ¿qué, qué procede? Ok, va, vas a construir en una zona donde hay muchos árboles, tu construcción solamente debe de ser del 50% de tu terreno y todo lo demás se debe de conservar para selva o para árboles, o para lo que sea. Y ese tipo de cosas podría como ayudar más, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que hacen las constructoras? Aquí, por ejemplo, es devastador, es frustrante ver ...que había una selva, había cenotes, etcétera, etcétera... ...y pasa la máquina y al día siguiente no ves nada... ...ves un desierto así de eh, interminable, ¿no? Y con el polvo que se levanta y se refleja con el sol... ...se ve, no sé, tatuín de Star Wars y se ve horrible... ...que antes, donde antes había árboles, había mapaches, cuatís... Eh, ...ardillas, no sé, animales grandes, organismos grandes... Pues resulta que nomás acabas viendo pura tierra y una que otra cucaracha, porque ya devastaron para construir más unidades habitacionales. Y pues eso, o sea, digo, a final de cuentas es, es una dualidad terrible, porque pues ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a vivir las personas? Pero para que las personas vivan, pues se tiene que, se tiene que hacer esto. Entonces tendrían que ser más responsables estas constructoras, y garantizar que no nomás haya un parquecito ahí con Colombia, sino que otro árbol, no, tienen que garantizar que haya un 75% de áreas verdes, y por áreas verdes no el pastito así corto todo amarillento, no, por áreas verdes quisiéramos que fueran árboles grandes, bueno, o sea, árboles ahí que pues a lo mejor lleguen al tiempo de vida en el que ya se formen como árboles, no porque muchas veces las constructoras dejan ahí el parquecito y en lugar de árboles pues nomás sembrar un palito ahí todo chereque y... A, los tres, a las tres días ya se murió, entonces está complicado ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues buscando el conocimiento, cuestionándolo y de dónde vamos a, sa vamos a sacar ese, pues, ese, esa fuerza, esa disciplina para cuestionarlo, pues de seguir preguntándonos qué hay más allá. O sea, ¿qué otra forma habría, por ejemplo, de construir estas unidades habitacionales, Qué otra forma habría de construir cada quien una, una casa no digo más allá de pagarle a un arquitecto y decirle quiero que se conserve el setenta y tantos por ciento de mi construcción se conserve para vida y eso pues más que todo ese tipo de cosas pues tener tener tomar en cuenta que sí debe de haber otras cosas y, y pues sí o sea para el beneficio de nosotros de nosotros mismos como civilización humana y por qué no uno que otro extraterrestre eh. Y Dicen que ya están entre nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Debe haber algún otro por ahí exiliado. Pienso que hasta hay categorías de los que son científicos que nada más andan por ahí volando y está haciendo tomas aéreas o llevándose vacas o alguno que otro despistado en una abducción. Y aquellos que son hasta artísticos, ¿no? Que hacen las figuras en el trigo y vienen cada cierto tiempo. Es como una práctica escolar, ¿no? Hacer un, una figura por ahí en el trigo y Tratar de comunicarse con estos monitos sin pelo, a ver si latinan alguna de nuestras eh, maneras de comunicarnos, o bien viceversa, ¿no? Que nosotros se nos ocurra algo para establecer una comunicación. Pero recientemente están las luces estas que parecen hechas por reflectores, pero que realmente al día de hoy no se sabe qué son, no, no se tiene un conocimiento de ese tipo de tecnología. Yo incluso llegué a ver una aquí, por aquí arriba de mi casa, en alguna ocasión, eh, no tiene mucho de hecho fue este año a principios algunas luces de ese tipo pero eh, pues realmente no están documentadas tampoco de lo que son si es un tipo de comunicación o solamente es un fenómeno natural que tampoco sabemos eh, clasificar al día de hoy como esos rayos que también ya aparecen siempre en los terremotos y sismos, no luces azules verdes que aparecen por el choque de placas, etcétera, que no, no, no tiene una, una categoría al día de hoy, eh, pero se, sucede, no, se ha documentado en varios eh, sismos, incluso Japón, México, Chile, lugares que son bastante sísmicos, aparecen ese tipo de cosas. Hay tantas cosas que nos, que nos faltan por descubrir y categorizar y hacer, que realmente yo pienso que incluso si existieran estas civilizaciones intergalácticas, habría como un tratado de no intervención de nuestra evolución, ¿no? hasta cierto tipo de, de evolución, por lo menos tecnológica y de contacto. Eh, es como, como atinarle al precio, atinarle a cierta cosita de, de decir, estos humanitos ya, con, ya contaron con A, B, C y D, pero les falta X, Y, Z, W, bla, bla, bla, como para que los consideremos eh, dentro de una civilización avanzada en la cual podamos integrar. A o a este... lo mejor uh -huh. no hemos sido tan destructivos eh, en el punto de vista bélico, por ejemplo, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno, dices, ay, para nosotros como humanos es algo terrible, ¿no? Pero pues resulta que estos cuates tienen otra cosa peor digan, ah, los humanos todavía no son una amenaza porque ahí andan divirtiéndose con los atomitos y nosotros así de, ah, todo es uranio 35 y plutonio no sé qué lo que estamos generando y donde explotan esas cosas o hay accidentes como en Chernobyl, no puede haber vida no puede ser, ¿cómo nos dices que eso no es todavía tan peligroso? no y a lo mejor su intervención de ellos es cuando digas el, en la tecnología bélica, después de esto de la bomba atómica, de la bomba de hidrógeno, siguen otras cosas, ¿no? ¿no? Olvídate del pulso electromagnético y esas cosas, no, o sea, no. Sino que otra cosa todavía más destructiva que eso, es, es, no sé, o sea, incluso entre humanos, ¿no? La, se prohíben las bombas biológicas o las armas biológicas en las que, las armas químicas, por ejemplo, imagínate, tiras una bomba, quieres invadir por ejemplo ahorita Rusia no quiere Ucrania, pues ya hubiera tirado una bomba en el que todos los que están en contra se mueran y quedan los edificios ahí para usarlos imagínate que haya ese tipo de no sé si lo haya o no sé si a lo mejor lo exista ¿no? pero que en ese momento tira Rusia tira esta arma a Ucrania y los humanos, las personas las formas de vida que estén ahí en Ucrania desaparecen así, incluso con tal fuerza que no hay ni microbios ¿No? Queda sanitizado, queda limpio y en ese momento yo considero que es el siguiente nivel de ya peligrosidad, o sea, ¿cómo tienes esa, no? Y Ucrania quedó limpia y llega Rusia y, ah, pues es que siempre fuimos rusos aquí en Ucrania y quedó limpio y los edificios quedaron vacíos y pues Rusia ya hizo, o sea, yo considero que esa sería un norma, una arma todavía peor incluso mucho más ética o moralmente cuestionable que la misma bomba atómica, porque la bomba atómica llega y arrasa con todo y le vale y destroza edificios, destroza todo. Pero estas cosas, imagínate que van sobre la vida misma al grado de desaparecerla, y ya no, te, ya no se preocupan ni porque quedó ahí la grasita del humano, no, no, no, no, no lo, lo deshizo completamente, lo vaporizó, lo pulverizó. Lo a e dimensión, ¿no? Ándale, lo mandó otra dimensión y al mismo tiempo quedó sanitizado Pues eso es todavía más, más, más peor, valga la palabra, valga la frase ahí Es más peor que una bomba atómica, o sea, es mucho peor ¿no? Y, y, me, y yo y considero que la bomba atómica en el, mismo, en el mismo juego de palabras Pues resulta ser menos peor que este tipo de armas Y, y a lo mejor los extraterrestres que están estudiando no estoy Ah, todavía no llegan ahí, uno no son una amenaza y la radiación nosotros tenemos, no sé, algunas cápsulas, algunas cosas ahí que la limpian y si entre ellos se matan con bombas atómicas no pasa nada porque van a dejar todo sin edificios feos y ya nosotros llegamos con nuestras pastillitas, estas mágicas antirradiación y limpiamos ¿Por qué? Porque no representa para ellos un gran riesgo que el plutonio, que el uranio, que el cobalto y todas esas cosas radioactivas no presentan un riesgo, ¿no? Son capaces de decir, ah, pues todavía los humanos no son, pe pero cuando ya ven que dicen, ah, ya inventaron esta cosa, no, entonces si son peligrosos, hay que intervenir, hay que, en ese momento, intervención, y ahora sí, este, capaz que vienen a darnos libertad y democracia, al estilo de Estados Unidos, buscando okay. esas armas malvadas, y esos, porque, entonces, en ese momento, sí se va a poner feo. porque fuera al revés, más bien, que tomaran el el polo opuesto y dijeran, estos ya se están volviendo más eh, creativos de vida, ¿no? ya están lo, eh, descubriendo que se puede reforestar de manera más fácil con cierto tipo de, de botánica, de plantas, de, de dejar de consumir carnes rojas, etcétera, y volver una dieta incluso más, más potenciadora, porque incluso se habla hoy día que los vegetales ya están perdiendo algunos de sus nutrientes esenciales por los microplásticos y por la eh, agricultura como eh, eh, industrializada, etcétera. Si fuera más bien para el otro lado, que fuéramos más creativos, yo creo que incluso sería eh, también un, un pueblo aceptable, ¿no? Que dijeran, bueno, ya agarraron la onda y están viendo que lo chido no es destruir, sino construir y que este sea el camino que su nueva civilización o su simiente en, en las siguientes generaciones, pues sea el, el hecho de construir y no devastar. Digo, porque yo creo que una civilización que devasta por lo menos su propio planeta está condenada a morir en el, en el mismo. Sería como incluso matemáticamente desagradable que una civilización no necesariamente la humana ...que haya devastado su, su planeta... ...siguiera con otro y con otro y con otro... devastando los recursos, ¿no? Eso sí estaría gacho hasta... Eso sí estaría feo... ...digo, a final de cuentas el éxito de la vida... A, ...al mismo tiempo trae regulación... ...o sea, cuando la vida es tan prolífica, tan grande... ...la vida misma se regula y hace que... ...cálmate, cálmate, no o sea tanto... ...porque nos estamos acabando los recursos... ...y en este caso, por ejemplo... Muchos de los este, radicales que pensamos de esta forma, pues es porque el humano es semejante a, a, al cáncer, porque el cáncer son células vivas, o sea, son manifestaciones que crecen, que, que no deberían de crecer ya más de lo que están destinadas a crecer en la piel, en los pulmones y todo ese tipo de cosas. Y pues es, es eso el cáncer, ¿no? El cáncer va creciendo, va creciendo y va invadiendo. Y con los humanos pasa exactamente lo mismo. Somos el máximo éxito de expresión de vida y pues necesitamos más espacio, necesitamos, este, aquí donde antes había arbolitos, ahora voy a planar y voy a dejar todo gris y voy a dejar todo costroso y voy a dejar todo muerto, que es como el cáncer está y el, que, y el que está teniendo éxito ahí, pues son las células cancerígenas que a final de cuentas siguen viviendo, pero ya generaron mal, ya generaron dolor, ya generaron todo ese tipo de cosas. Y con los humanos la analogía es sumamente similar. Vamos, no quiero ser el loco ese de, Thanos tenía razón y que no sé qué. No, a final de cuentas, el, el ciclo de la vida pues no se ha regulado por, con la parte de los humanos. Ahorita tuvimos que el COVID, que no es nada en comparación al daño que la civilización humana o las, los últimos 100 años de civilización humana le han hecho al planeta. Entonces... Ese tipo de cositas, ese tipo de. estamos contentísimos, ¿no? La revolución industrial, la electricidad, el Internet, eh, los autos de litio de Elon Musk, todo este tipo de cosas, estamos súper contentísimos, pero resulta que a final de cuentas, pues, es la manifestación máxima en la que para que nosotros, células cancerígenas, tengamos esta prosperidad de la vida, pues tenemos que dañar el medio ambiente, tenemos que dañar el cuerpo vivo, nuestro nuestro cuerpo huésped y pues lo vamos como matando y entonces qué es lo que hace el, el cáncer, pues para prosperar estas células dentro del cuerpo, pues van procesando y van matando lo que es lo bueno, va quedando va quedando solamente lo malo. Y así es como está pasando a, a nivel con los humanos. Y en los comentarios vamos a recibir muchos tomatazos porque al final de cuentas esta forma de pensar es muy radical, ¿no? Ya aclaré que no soy el loco ese de, sí, los sanos tenía razón. No, o sea, se tiene que regular la vida misma dentro de sí misma, no por agentes externos. Y los humanos no han demostrado ser capaces de regular esa parte. Olvídate de los anticonceptivos, los cambios en las teorías de género, que la gente que ya no quiere tener hijos, olvídate de eso. Los humanos simplemente no han podido sustentar su propia existencia sin tener que dañar otra, otras a otros seres vivos. O sea, incluso el hecho de sembrar almendras para los veganos daña a los seres vivos, ¿no? ¿Quieres sembrar almendras para que haya, en lugar de leche de vaca, leche de almendras? Pues tienes que devastar una hectárea, tienes que devastar un montón de terreno en donde había ardillas, tlacuaches, mapaches, animalitos, no sé, insectos, insectos. pues obviamente de llegas, devastas, eh, este, ¿cómo se dice? Fertilizas y los fertilizantes causan daño a estos, a estos organismos, se mueren, no los puedes usar como para que vuelvan a alimentar la, la, la misma tierra porque ya traen veneno, y también, todo el ciclo. también dañan todo eso, entonces las almendras que creen comerse saludables, pues en realidad también traen su buena, su buena mancha de muerte, entonces no es algo que digas tú, ay sí ya somos los humanos que nosotros mismos, no, porque incluso cuando nos morimos, cuando fallecemos, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos en un cajón de metal, lo ponemos abajo y ponemos un cemento ahí, a qué ¿en qué momento? Regresas a la tierra los nutrientes Que durante todo el periodo de vida Estuviste este Consumiendo, consumiendo. no lo haces ¿Qué tendríamos que hacer para hacerlo De forma más natural? No sé Volverte Manta de, ¿cómo se llamaba esta tela? Como transparente de pañales Manta de cielo Creo que se llamaba de cielo. Ajá. Un sarape y, ¿no? un, un sarape, nomás así Un petate Te te entierras así y, y formas parte otra vez del ciclo de la vida. Sin embargo, los humanos tampoco lo estamos haciendo. O sea, ¿cómo son los entierros modernos en, en, en criptas? ¿no? En, como en casilleros y te ponen ahí, no hay garantía de que... O sea, se queda ahí el cuerpo y salen los líquidos. ¿Y a dónde van a parar? Al drenaje. Tampoco forman parte del ciclo de la vida. Entonces, vamos, los humanos no están siendo parte del entorno que quiero decir es que los jaguares comen carne, sí, los jaguares, pero cuando un jaguar se muere en el interior de la selva de forma natural, queda en la tierra, la fertiliza, la alimenta nuevamente para que vuelvan a crecer árboles, vuelvan a crecer, llegan insectos otra vez, otros insectos o aves se los comen y el ciclo sigue continuando. Sigue habiendo polinización y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hay con la naturaleza, pero con los humanos no. ¿Por qué? Porque ¿qué, qué hacemos cuando fallece la abuelita, no? Que, que la abuelita va con su mejor ropa, que, que va lo mejor vestida posible, en un ataúd de metal, se cierra herméticamente y se, y se entierra. Y realmente no se aprovecha o no hay ese regreso a la tierra como tal, como debería de serlo, ¿no? Como lo hacían, por ejemplo, las culturas mexicas, pues en el petate bien lo, lo, lo no, no, nos, nos, nos, nos aclararon y entra así y, y entra dentro del ciclo de la vida de nuevamente, se respeta, pero los pero modernamente en los últimos 100 años no está pasando, entonces no estamos demostrando hacerlo de una forma, digamos, in, integral con la misma con el mismo ciclo de vida de la naturaleza y creo que por ahí está el error ¿no? y ya por ejemplo olvídate de la cremación la cremación eh. vas a consumir todo el combustible que se va a usar para la cremación va a salir el humo va a salir todo eso y quedan las cenizas ¿no? ah pero las van a ir a tirar al mar o van a muy, un muy, árbol. muy cuestionable, ¿no? Ah, fíjate que esa sí está interesante Pero pues también a qué horas vas a pagar 80 mil, 90 mil pesos que cuesta Ese tipo de cosas, ¿no? Ese sí lo he visto y me parece que es Como la más Yo creo que es como el ciclo más Este... No sé cómo llamarlo No sé cómo llamarlo, pero me parece que es como el más Óptimo Te mueres, perfecto, quiero Que mis cenizas, mis restos entren en un, en un árbol y en un árbol de la zona donde vivo y que se siembre o, o tener la maceta ahí donde da, le estás dando vida al árbol cíclicamente. Es, ¿no? Los restos le siguen dando vida al árbol, entonces eso es eso es ya una forma digamos como de alguien tuvo esta visión de hacer un negociazo de esto. Oh, digamos que sí trae como este Tiene que romper muchos paradigmas, ¿no? Porque... exacto digamos que sí trae como este beneficio en el que sí se puede integrar nuevamente a la vida cumplir el ciclo y ya no es el cajón de metal en un cuadrito de concreto en el que ajá en el que nomás va a estar ahí y no se va a aprovechar no se van a aprovechar los nutrientes de la persona que fallece entonces Fíjate que me gusta mucho hablar en, el, en la voz de la galaxia de cosas así. Me va gustando mucho cómo vamos llegando desde el, la parte más lejana de, pues ahora sí que del universo hasta, hasta este punto que el, día, que el día de hoy tocamos, el ciclo de la vida. Entonces, el ciclo que, que se tiene que cumplir y, y que no estamos cumpliendo. Y yo creo que cumplimos nuestra misión de siempre traer el conocimiento, cuestionar lo que estamos viendo, cuestionarlo y llegar siempre a temas... Terrenales a temas aquí ya más aterrizados Temas más reales que podríamos Que podemos ya a final de cuentas decir Híjole, viene algo del sol ¿Qué, qué es? Y, y de ahí vamos bajando Vamos vamos llegando hasta, hasta Que llegamos a este punto Me pareció algo muy Muy muy este, interesante A final de cuentas esa es la misión De la voz de la galaxia Que siempre cuestionamos lo que pasa allá arriba Y vamos a traerlo hacia acá hasta, nuestro, hasta aterrizarlo aquí para que podamos siempre, siempre obtener una reflexión para ver más adelante, para ver nuestro futuro, para ver cómo estamos progresando con es, con siempre, siempre desde cuestionarnos cosas. Si quieres, a lo mejor vamos a divagar un poco, pues claro que sí, es una charla de, de cuates de, de ciencia y cosas así, pero a final de cuentas espero que la reflexión de esta voz de la galaxia pueda permear en lo más profundo y déjenos en los comentarios qué les pareció esta semana así es amigos pues mira ya para cerrar incluso me atreveré a decir que ni alcance digamos porque se mataría el organismo vivo completamente no creo que llegamos a la categoría si ¿sí acaso de piojos <risa> porque esos sí están ahí ching y ching y comiendo pero realmente pues la tierra es mucho más fuerte que esto no eh, Realmente si nos exterminamos nosotros unos 10 años, unos 10 millones de años, ella se va a recuperar de cuenta y va a volver a, a alojar vida más eh, factible para ella, ¿no? para que pueda eh, poder seguir siendo un ente vivo, porque a muchos les cuesta trabajo creer que es un, la Tierra es un ente vivo, pero lo es. ¿no? Entonces, como una eh, cosa viva, pues necesita respeto y necesita... Cuidados que a lo mejor no le estamos dando. Por ahí los que estén en sus manos, pues hagan lo propio, siembren árboles, eh, bañense con poca agua, reciclen, etcétera, no Todo lo que pueda ser una ayuda para la Madre Tierra, pues se, le, se créeme que se lo agradecerá y nos, nos estaría retribuyendo de maneras que no son tangibles al momento, pero que pues en un futuro se podrán ver como incluso el restablecimiento de ecosistemas, de ciclos del agua, de las lluvias, etc. Eh, por ahí, no sé con qué quieras concluir, Néstor, ya para cerrar el tema, en redes sociales, eh, ¿qué tenemos por ahí pendiente de la dinámica? La dinámica, llegamos a la dinámica, así es. Fíjense bien, esta es una dinámica en la que ustedes, a personas que les gusta la voz del pueblo, se van a ganar una tarjetota de Amazon de 500 pesos. No quiero una tarjeta de Amazon, quiero una tarjeta de Google Play. Ok, la cambiamos, tarjeta de Google Play, tarjeta de Spotify, tarjeta de Apple, eh, Amazon, no sé, News de Amazon, a Amazon. Ajá, de lo que quieran, va a ser una tarjeta de 500 pesos. ¿Me la depositas en efectivo? No, <risa> no es en efectivo, es, una, es un regalo que hacemos La Voz del Pueblo, Canal XHT Web, Programa Bactun 4 y Grupo Crecrimsa Porque queremos que toda la gente que ve La Voz del Pueblo Nos ayude a subir la relevancia en los buscadores de Grupo Crecrimsa Entonces, ¿qué queremos hacer? Número uno, tienen que ir a la página de Grupo Crecrimsa y ver la página Número 2, tienen que contestar un sencillo cuestionario Que está en la página xhtweb.com.mx es un cuestionario súper sencillísimo y si son fans de La Voz del Pueblo, si son fans del canal XHT Web, súper rapidísimo lo van, a poder, pues, lo van a poder resolver, perdón, van a poder resolver este cuestionario. <risa> sí, pues cuestionarlo así de ¿por qué me preguntas eso? No, de porque son fans. <risa> del, ¿no? Entonces, resolver ese cuestionario número tres, el más difícil. Nos tienen que mandar una captura de pantalla que están suscritos en TikTok, en YouTube y en Instagram. A la Voz del Pueblo y a XHT Web. Con esa captura de pantalla, este nosotros vamos a poder... Ah, mira, si sí están, sus, sí están suscritos, si sí, siguen sí, los programas y desde luego si sí saben de dónde sacaron las respuestas. Este, este cuestionario y todas estas cosas lo tienen que mandar a contacto arroba .mx. El primer correo en llegar vamos a revisar la fecha al minuto y todo eso. el primer correo en llegar, que tenga todo correcto, se va a llevar la tarjeta. Yo lo mandé primero, sí amigo, pero tuviste mal dos preguntas. Yo lo mandé primero, sí amigo, pero no estás suscrito a XHT Web. Yo lo mandé primero, sí amigo, pero responde, pero no fuiste grupo Crecrimsa, entonces... Todo ese tipo de... Todas esas tres cositas van a hacer que ustedes se ganen este regalo... Que es una tarjetota de 500 pesos de Amazon. Amazon, pues imagínense... ¿Qué pueden comprar con 500 pesos? Una cajota de 24 cervezas. Eh, unos audífonos, Bluetooth, in de esos que se meten como chicharitos en la oreja. Un buen libro. Eh, unos este, telescopios. Hay telescopios de 500 pesos o microscopios de 500 pesos también hay en Amazon les son de mucha ayuda, entonces se pueden incluso suscribir a Amazon Prime y ya nada más ponen otros 300 pesos para que se suscriban un año a Amazon Prime con esos 500 pesotes y puedan ver el programa de Eugenio Derbez entonces eh, esta es la dinámica no olviden que las reglas están en la página xhtweb.com.mx tienen que visitar esa página tienen que estar suscritos a La Voz del Pueblo y al canal web Y con eso ya tienen el, Pues prácticamente el 50% Porque si están suscritos van a ver Los videos, si están suscritos van a Saber el sobrenombre de Néstor ¿Sí? Van a saber cuál es el sobrenombre Néstor Sofonías, Eustaquio eh, Van a saber escariot ¿sí? Néstor Sofonías estoy Barbón, soy Néstor Sofonías Iscariote Barrabás III Hoy no estoy Barbón, hoy soy Néstor Sofonías Ejecutivo no Algo así, no sé <ríe> Entonces, si por ejemplo están suscritos a La Voz del Pueblo, pues van a saber quién es Jacobo Grimberg, van a poder entender eh, qué es la psicología terapéutica conductual que vemos con el doctor Gustavo, o sea, todo ese tipo de cositas, pues obviamente por ahí va el asunto y esa es la dinámica y se pueden llevar 500 pesotes. Ya para vale. finalizar... El ah, aderezo sí, sí, sí, sí. Del, de cucaracha también ¿En qué programa sale? Ah, ah. sí, es cierto, también Ese es importantísimo este ¿Cómo estuvo esa de la cucaracha? O que nos digan este Todas estas preguntas están en esa página Entonces, en la página Ustedes van y ven las cinco preguntas ven, ven el cuestionario Ah, sí, ya las respondí todas El primero que llegue El primero que revisamos, está bien Se gana el premio, si no el segundo, el tercero Y así hasta que se lo ganen tienen hasta el día 15 de julio para poder realizar esta dinámica. O sea, estamos hablando que es un montón de tiempo. Lo pueden hacer. Les va a dar tiempo para volver a ver los videos. Les va a dar tiempo para seguir, pues, para seguir este, investigando qué es lo que las, las preguntas y la dinámica dice. 15 de julio me parece un día perfecto. 15 de julio este revisamos. Vamos a tratar de hacer el video así en público para que ustedes puedan ver quién fue el primero que envió el correo y quién es el que estamos revisando, y esa es la dinámica, a final de cuentas, si todos van a la página de grupo que green si sí van a decir, ah, pues sí, está bien padre, ya sé que venden, ya sé que hacen, etcétera, etcétera, y ya a nosotros nos ayudaron, porque nosotros no tuvimos que decirles, y ve, no, no, no, nosotros les estamos siendo transparentes con esta dinámica, porque queremos que cuando Google digan lo que hacen estos cuates, pues Google va a decir, mira, estas personas, 500 personas, ya le dieron relevancia. Entonces, queremos prácticamente su ayuda. Y con su ayuda, pues, el que gane, va a tener ahí su premio de 500 pesotes mexicanos. Por cierto, solamente participa México por ahí en el Telegram. Me mandaron de Ecuador, también en Cuay, Gente de Ecuador, lo sentimos. Vamos a tratar de hacer algo con ustedes. Ecuador, Argentina, que nos han escrito también. Vamos a tratar de hacer algo con ustedes a nivel internacional. Pero ahorita... Esta es nuestra primer dinámica, ya me extendí mucho porque es algo muy emocionante que lleguemos a este punto porque esto nos ayuda, nos ayuda más que nada por la validez que nos han ayudado con la voz del pueblo, que ustedes vean los videos, los compartan, los repartan, básicamente es lo que nos ayuda a que nosotros sigamos haciendo este tipo de cosas y pues muchas gracias a todos los que se han suscrito. Saludos, tengo por acá saludos a Sergio Vera, nuestro buen amigo Sergio Vera, Muchas, muchos saludos, muchos saludos a Sergio Vera, a Bárbara Cruz y a Sandra Irazú hasta la Ciudad de México. Muchas gracias por escuchar este programa y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de La Voz del Pueblo. Es algo importantísimo que nos sigan apoyando con esta onda, La Voz del Pueblo, La Voz de la Galaxia, La Voz del Espectáculo. Y la voz de la comedia, por ahí cuéntenos Si les gustó ese episodio, si quieren Que hagamos otro, si quieren que sigamos Contando chistes terribles, ¿no? Como ese episodio fue algo Muy, muy, muy este ¿Cómo se diría? Educativo de cómo no ser Un cómico, así que muchas gracias A todos los que se han suscrito, muchas gracias A todos los que se vayan a suscribir Y no olviden que La voz del pueblo también Es nuestra voz, ¿no? Tu voz Es nuestra voz, voz. Es nuestra voz Está, pues ahí está, quedó Business Store. Ahí Sergio también ya sacó un emprendimiento, me parece que está haciendo eh, decoración de interiores o remodelaciones. Ahí para que Ajá, vayan sí. a seguir su página. Aquí se lo vamos a poner porque es banda y ha seguido todas las transmisiones. Por aquí va a estar apareciéndoles su página de Facebook, que yo vi recientemente que está por ahí con ese emprendimiento. Felicidades, Sergio, por ese tipo de negocio que estamos seguros que si lo haces como lo hemos visto en tus fotografías te da bastante bien pues ya quedó ahí amigos aquí están apareciendo todas nuestras redes sociales eh, todas las maneras en las que se pueden comunicar con nosotros les agradecemos de sobremanera que sigan hasta hoy con este proyecto que lo hacemos eh, como siempre lo decimos con mucho gusto y con toda la ilusión de que ustedes pueden llevar una buena charla una buena plática para todas esas fiestas o esas reuniones que ustedes tienen eh, posiblemente con la familia o los amigos, o incluso, ¿por qué no?, para que ustedes investiguen por su cuenta al respecto de estos tópicos, de estos temas que les traemos día a día y puedan, eh, pues, incluso a lo mejor hasta volverse más expertos al respecto de estas eh, situaciones que, pues, sobresalen en la cultura cotidiana de nuestro país y del mundo entero ya quedó por ahí el tema muchas gracias Néstor por la compañía nos estamos viendo en próximas emisiones esto fue La Voz del Pueblo MX en su versión La Voz de la Galaxia hasta Larga y próspera la... vida. <risas> Y si vienen los aliens por favor no sí, estamos... pero aliados Estamos aquí para ayudarles ¿eh? a difundir los mensajes que ustedes gusten como creadores de contenido en todas las redes sociales. Eh, Anunnakis reptilianos grises, todos son bienvenidos. Entonces, así como, así, exacto, como estamos difundiendo al grupo que Quinza, a nuestro buen amigo Sergio y su emprendimiento, también vamos a difundir la palabra de ustedes, señores alienígenas, porque pues a final de cuentas para eso estamos, ¿no? Muy buena fin de semana, amigos, y disfruten. Su fin de semana. O lo que sea que estén ah, sí. haciendo. Lo que sea que estén gracias. haciendo. Gracias. Si lo ocupan para dormir, el bebé. Ah, ya se me pegó aquí el botón. Perdón. Gracias. Hasta luego. <ríe>